Sí, señor. Ah, porque yo soy francés, pero de paseo en Cartagena. <risa> eh, a mí me gusta Cartagena y Bogotá, pero siento que hay como una rivalidad entre costeños y rolas, verdad o no? No, no, nada. No hay somos, mucho. Más? No, no, no, eso, somos iguales, los costeños somos muy queridos, uno no, ¿Sí? uno no le tiene rincor a nadie. ¿Y, y me han dicho que a veces tratan mal a los costeños en Bogotá, ¿es verdad o Sí, mucho? claro, porque hay, hay veces tratan mal al costeño. ¿Por qué? Porque no sé por qué, porque Bogotano siempre le ha tirado al costeño, lo mismo que el venezolano también le ha tirado a, ¿Sí? al colombiano. Sí. ¿Y a usted le parece que como colombiano el, el rol es igual al costeño o el costeño es más, más alegre o igual de alegre, no, más no, de rumbero? No no. no. ¿Cómo? El costeño es más rumbero que, sí. que, que, que el bogotano y que es más alegre, es más abierto en todos los aspectos, es más amable, ¿Sí? es más amigable. Cambio que Bogotano no, el conteño no es apegado a nada, ya, el conteño es muy abierto, el corteño le da a la persona sí, la, lo que necesita, así sea que hay que decir las cosas en la. Da. Y una pregunta, las costeñas son muy hermosas y a usted le parece que las rolas también son muy lindas. No, no, a mí me gustan todas mis costeñas ya. Mis negras, me gustan todas mis negras, Son más molinitos. Claro, sí, Y más forma le parece la costeña o la rola No, no, no, no, no, no, no, no, la costeña es más... ¿Más chévere? Es más chévere, tiene más... Más enchei, como dice uno, más enchei, que es más culo ya. Y yo escuché en Bogotá, me han dicho que los costeños son flojos, ¿me entiendes? va, ya papi, costeños no son flojos. Porque es que ellos que, es que, es que dicen que el costeño flow es porque el costeño nunca llega. A la hora que ella. Si, si, si, si tú le dices que a las 6 de la tarde, sí, es que la tarde. el, el costeño te llega a las 8. Por, ah, eso, bueno, es que el Bogotá, por eso es que Bogotá dice ah, que el costeño es flojo ya. Y el costeño es: si tiene ganas de no llover, no voy a trabajar. En sí. cambio, que Bogotá no es, Bogotá no sale a trabajar, sigue viendo. ¿Y, ¿Y usted, usted es conocido en Bogotá, o no? Sí, claro. Eh, en Bogotá hay también el vocabulario es diferente. ¿Sabes qué quiere decir niero, por ejemplo? Niero es amigo. Amigo. Y por ejemplo, la palabra que es parcero, parcero también, es amigo, pero esa palabra más bien es paisa. Es más paisa que, bueno, pero yo también lo escuché. Por ejemplo, la, la, la palabra conorrea, ¿sabes qué quiere decir? La palabra conorrea es una persona que es deseable, que es mala, que si sí me entiende. Ah, bonito. Ah, bueno, le agradezco mucho, que vivan los costeños, gracias. Bien, gracias, viva Colombia. Bien, bien, igual. Gracias. Entonces, ¿cómo están? Sí, nos fuimos aquí por... ¿Ustedes son de la costa? Yo no. ¿Y usted dónde? soy de Costa. Ah, de Bogotá. ¿Y usted? Sí. Aquí. Ah, bueno, interesante porque habló de las dos ciudades. A mí me gusta Bogotá y Cartagena. Y les pregunto a ustedes que, que conocen las dos ciudades. ¿Les parece que cuál es la diferencia entre el rolo y el costeño? Pues, para mí, dependiendo de la cultura, porque... En general, las personas del interior se interesan un poco más por la cultura, en muchos aspectos. Sí, me no, he cuenta de que algunas personas del contexto histórico aquí no lo conocen. Es, las personas del interior conocen más la historia del país, que de acá, acá enfocan otros puntos de vista. Sí, es pues, muy diferente la cultura del interior. En realidad lo que se parece es que son colombianos. ¿sí? Pero por ejemplo, usted como cogea, ¿le parece que el rolo es igual de alegre que el costeño, gemente, que en el cogeño o gemente? Yo digo gemente. Estoy en el de alegría en el de Bogotá? ¿Usted ya fue No. no. todavía, no? Y, a ver, interesante, usted tiene novia cogea. ¿Qué le parece la diferencia entre la cocina y la rola? ¿Cuál es la más bonita? <risa> pero usted ya sabe qué decir si no es de alegreía, pero... Pero siendo ni un trogea... No, mentira, le... diga la no, No, mentira, diga la verdad. ¿Qué le gusta más a usted? No, físicamente. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué le gusta más? Pues, no son tan serias, un poco más ¿Sí? ¿Y físicamente qué le gusta más sí, sí, sí, sí. Son las costeñas? Porque dicen que las formas no tienen forma, ¿entiendes? ¿Qué le parece a usted? ¿A usted? Quiero opinar. Ah, bueno, entonces... Sí, no para saber las diferencias. Que a mí me gustan las dos, pero para saber qué se ve. ¿Y es verdad que tratar mal a los costeños en Bogotá o no? No sé sea, por qué. Bueno, tiene que ir y decirla. Depende de la persona, ¿no? ¿Y qué quiere decir corroncho? ¿Qué es la palabra corroncho? ¿Qué es? Yo soy de Francia, pero no, no sé bien. ¿Gorroncho es alguien de la costa o es malo? Sí, es. es como. Este la terminología es como la persona. como basta, ordinario. Ah, ¿Es malo? Sí, es como, por ejemplo, muchas personas tienen como una forma de ser. Basta, ordinaria, sí. Ah, ok. okay. Ah, listo. Les, les agradezco mucho. Miren, entonces, un rolo con pues, la costa de la pareja. Bueno, muchas gracias, y viva Colombia, y viva Bogotá y la costa. Gracias. ¿Cómo están todos de la costa? Sí. Sí, yo soy de Francia y ah. me encanta Cartagena, okay. pero tengo una pregunta porque yo fui a Bogotá y Cartagena, y me gustaría saber qué le parece de la gente de la Bogotá, ¿son iguales o diferentes a ustedes los costeros? No, somos dos culturas completamente distintas. ¿Y qué tienen diferentes, ¿Le parece? Eh, inicialmente creo que el, el trato entre los otros, espontaneidad, eh, sentido del humor, sí. muy importante para nosotros y para ellos, no es tan importante, Y, y, y escuchen que a veces tratan mal a los costeños en Bogotá, ¿le parece verdad? ¿O sí, mentira? sí, obvio, hay un estigma hacia costeño por, por nuestra, digamos. Eh, tranquilidad, por nuestra actitud relajada Ver las cosas de una manera un poco más distinta Como todo lo que es trópico todo lo que es Caribe sí. Este sol no daba tanto Entonces ellos creen que no somos flojos Pero que vengan a trabajar con este culo de sol para ver <risa> Y ¿Sí? otra pregunta, pues las costeras son hermosas Bueno, a mí me gustan también las de Bogotá Pero escuché decir que a muchos costeos No les parecen bonitas las de Bogotá verdad, o... Totalmente de acuerdo, sí. ¿También? Sí. ¿Y te gusta de una rola? No, nada, a mí me gusta... Sí, sí, no, no puede más? ser el color de piel. más frío. Piel. Sí, sí, las, sí, son las chicas. Sí. Eso fácil. quiere decir que no tenía mucha forma la de Bogotá, ¿verdad? Eh, su mayoría. ¿Sí? Y, otra pregunta, aprendí vocabulario de acá, como champetudo, cosas así. Ahora le pregunto a usted qué quiere decir, parcero, ¿sabe qué quiere decir parcero? Parcero, como un socio, ¿no? Sí. Eh, ¿Piro? qué quiere decir piro Una lacra O sea, ni suelto, ¿cierto? Sí. E eh, ñero, ¿sabes qué quiere decir ñero? Una lacra, desde <risa> Bogotá Chucha ¿Qué quiere decir en Bogotá? Allá, mal olor, y aquí... Ah, bien, sí, ¿sabes muy probable? Y aquí... Ah, ah, y aquí... Sí. Y acá, entonces... El... ¿Tú ya quieres decir como el sexo de la mujer, no? No, sí, ¿No? sí, el, el, el genital de la mujer Ah, bueno, aquí viene. Mira, la ternia ¿Berraco, berraca? Bueno, eso es más, es más de interior, berraco ¿Ahí no allá. lo sabes entonces? Aquí no, sí, o sea, yo ¿Pero este, qué quiere decir eso? Berraco, dependiendo el perraco es alguien que le tiene mucha gana o ese perraco que está emputado. Ah, sí, sí, sí. Ah, listo. Entonces, muchas gracias. Sí, yo a Colombia, vivo en la costa y... Eso. Bueno, toda Colombia. Bueno, gracias. Gracias. Buenas noches señor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Tiago. Tiago. ¿Usted es de Cartagena? Sí, claro. Ah, yo soy de Francia, me gusta mucho Cartagena. Bienvenido, bienvenido. Gracias, tengo un, un, un video para saber la diferencia entre Bogotá y la costa. ¿A usted le parece que la gente de Bogotá y de la costa es muy igual o muy diferente? No, muy diferente. Acá somos más humildes. ¿Más humildes? Sí. ¿Sí? Mejor, mejor persona, mejor, mejor clase de persona. Y me han dicho que en Bogotá tratan mal a los costeños, ¿te parece? Sí, sí, ¿Sí? tratan muy mal. ¿Se no, no son humildes, ¿Sí? los bogotanos no son humildes. No son tan humildes. No. Y las mujeres de acá son hermosas, ¿qué le parecen las hermosas también de Bogotá? No, las mujeres de aquí son más, más bonitas. Sí, más bonitas. Sí. Que de Bogotá también son, pues, son blanquitas, bonitas. Sí. También. Pero escuché decir que tienen menos formas las de Bogotá, es verdad. Sí, claro, es claro, verdad. Sí. Claro. Y, y, y escuché hablar de rolos que dicen que los costeños son flojos. ¿Le parece verdad o mentira? No, eso es su pensamiento, pero acá uno trabaja. Trabajan mucho, ¿cierto? Sí, sí claro. Ah, sí. ¿Y usted ya conoce Bogotá o nunca ha ido? No, no, no ha ido. Entonces ahora le, le, yo aprendí vocabulario de la costa. Ahora quiero saber si usted conoce el vocabulario de Bogotá. Nada. ¿Usted sabe qué quiere decir Ñero en Bogotá? Claro. ¿Qué es? como como bandido o algo así. Sí. ¿Aquí se dice champetudo o no? Sí, champetudo Ah, ya aprendí. Sí. Eh, berraco. ¿Saben qué quiere decir berraco? Nada, no sé. como fuerte. Sí, como echado como para adelante. Como sí, sí. Sí, una persona berraca. Así. Eh, por ejemplo, la palabra piró. piro. piro es como faltón. ¿Faltón? Aquí, sí, como faltón. Sí. Como balurgo. Y parcero. Parcero es. Vale mía, mi vale. ¿Cómo? Mi parcero, mi vale, mi, mi, amigo. mi amigo. Ah, chévere. Y la última. Y eh, la palabra que es chucha. Chucha acá es una. una, una chucha. de no. mujer. La cauda yeah. de mujer. ¿Y en Bogotá sabes ¿sí que es chucha? No sé. En Bogotá es mal olor de las axilas. Ah, ah listo, entonces viva Colonia, muchas gracias. Hey, gracias. Hey, hey. gracias.